edición de la Feria Gran Canaria Accesible aquí en Infecar y contamos con la presencia del consejero ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien pues aquí dando un paseo, hablando con la gente y, y viendo todo el desarrollo de la feria, ¿no? de esta segunda Feria Gran Canaria Accesible ¿Queda todavía feria por delante, verdad? Sí, eh, hemos empezado hoy y queda mañana y el sábado también, o sea que invitar a toda la gente de Gran Canaria para que venga ...vea todo lo que es el sector de las personas con discapacidad... ...este año también la Feria Gran Canal Accesible... ...pues eh, situada en el ámbito de las personas mayores... Uh -huh. ...con todo lo que ello supone, porque todo de alguna manera... ...a medida que vayamos cumpliendo años... ...vamos perdiendo también capacidades, así que tenemos que ver... Eh, ...todo esto y sobre todo eh, participar de todas las jornadas formativas... ...que se están impartiendo con esta temática. El año pasado vivíamos una experiencia novedosa... ...este año vivimos una experiencia de consolidación. Sí, la idea, el proyecto Gran Canal Accesible en su día... ...nació hace ya más de año y medio cuando el presidente del Cabildo... ...José Miguel Bravo de Laguna lo presentó... ...y nació con eh, la idea de consolidarse... ...de que el proyecto Gran Canal Accesible pues sea una voz de la conciencia ¿no? en Gran Canaria, en la isla, para, como dice el lema, ¿no? una isla de todos y para todos. Todo. Es decir, que ir ganando en accesibilidad en todos los sentidos, no solo la accesibilidad física, sino también rompiendo barreras mentales y de comunicación también. Esas barreras que muchas veces las tenemos nosotros en nuestra cabeza. Quedarnos con la invitación, darle las gracias y bueno, a continuar estos días disfrutando de la feria. Sin duda alguna, yo creo que vale la pena conocer, disfrutar y vivir muchas de las cuestiones de esta feria.